¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Quito Ecuador. Hoy nos encontramos en San José de Minas. Vamos a llamarle a Byron Morales. Es un cantante de San José de Minas y tiene una nueva música, así que vamos a llamarle. Byron, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va en la música? Cuéntenos, Byron, ¿Alguna música nueva que esté sacando? Bueno, en, en estos días he estado intentando formar un, un borrador, ¿no? Relacionado a, a tu vida. O sea, el tema de cómo eres mochilero y, y tienes muchos sueños, ¿no? Y en esto, pues, le, le he estado tratando de sacar ya aquí las notas en la, en la quena y en la guitarra, pues... Creo que más o menos ya está el acorde de mi voz y así que sería bueno escucharle, ¿no? Así es, amigos. Vamos a escuchar la nueva música que va a sacar Byron Morales. Vamos, síganos. Seguimos en el programa aquí de Ecuador y también para la Radio Chaquiñán. Un saludo también para la radio. Rumbera, que está funcionando también con la radio Chaquiñán. un saludo al director de la radio Pablo Cobos y bueno, seguimos, seguimos escuchando las nuevas canciones de Byron Morales el nuevo tema, Mochilero, mochilero soy les voy a leer un poco de esta canción descubriendo nuevos lugares voy montañas y mares son mi inspiración Va sonando la frecuencia de Quito Ecuador Y hablando de Quito Ecuador El programa Quito Ecuador Estamos agradecidos de Bayro Morales Quien fue el creador de la canción Quito Ecuador Así que, apoyos para Bayro Morales también Mochilero, mochilero, mochilero soy Descubriendo nuevos lugares Montañas y mares son mi inspiración Va sonando la frecuencia de Quito, Ecuador Mochilero, mochilero, mochilero soy Descubriendo nuevos lugares voy Montañas y mares son inspiración Va sonando la frecuencia de Quito, Ecuador Enfocando la cultura y tradición Forjando éxito sin temor, las mando huellas en el corazón, proliferando mi bandera estoy escalando y caminando estoy, deleitándome con multitudes de sabor, lo cual añade fortaleza a mi pasión. Todo enriquece el Ecuador. Nueve variedades climáticas hay y qué decir de nuestra región insular. Nuestra flor y fauna en la Amazonía está y en las costas de nuestros mares se dibuje el sol. Y emerge su calor bronceando la piel, bronceando la piel. Bueno, Byron, cuéntanos un poco de este tema que acabas de sacar. ¿Cómo fue esta inspiración para llegar a hacer este tema? Tremendo tema. Bueno, directamente pues te agradezco por esta oportunidad y sinceramente mirando el entusiasmo que, que le has puesto a esto pues se me vino la idea, ¿no? Y pensando en, en la labor funcional que conllevas, eh, quisiera no que algún día, o sea, no sea solamente un borrador, sino que tratemos de, de formar algo mucho más grande, ¿no? Esto es una visión, un proyecto que se viene a futuro con, con muchas sorpresas, ¿no? porque en sí manejarme musicalmente, escribir una canción es algo que, que me nace del corazón y tengo muchas canciones, pero bueno, como toda persona que tenemos diferentes responsabilidades, pues a veces no tenemos ese espacio en el cual podemos compartir sentimientos. Te agradezco de antemano por esta oportunidad y si se puede llegar a, a mayores, pues sería mucho mejor, ¿no? Y dando a conocer lo que nos identifica como campesinos y como músicos. Gracias. Así es, la humildad se nota, Byron. Música que realmente se va a sentir de a poco. Bueno. Esto es amigos del programa Chaquiñán y también para la radio Rumbera. Esto es lo que podemos mostrarles eh, en la parroquia de San José de Minas. También Byron ha hecho algunas canciones que ha sobresalido aquí en la parroquia de San José de Minas, lamentablemente por la pandemia y por tantas cosas, recursos y la economía que va bajando. Se va dificultando, pero la música no se lo puede parar, tampoco a un sueño. Así que amigos, invitados a ver el programa Kit de Ecuador. Muchas gracias. A ver. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Comerás, pero no. cosechando amigos en la parroquia de San José de Minas con Byron Morales. Está detrás de cámara. Estamos cosechando alberjita para un almuerzo y, y escuchando también la nueva canción que sacó hace minutos. Mochilero, mochilero soy. Ya por ahí han de ver la nueva música que va a sacar Byron y por supuesto. Desde Equipo Ecuador, amigos, aquí en el Bello Campo San José de Míguez. ¿Qué tal, amigos? Un saludo muy especial de quien les habla, su servidor Bayron Morales. También un, un, un saludo para el programa Equipo Ecuador, eh, quien está efectuando eh, muchos, muchos sueños, ¿no? Y en sí, pues en este momento me encuentro en esta labor. Estoy poniendo el tutoraje a este tomatito, que, que bueno, como podrán divisar, ya estamos eh, mirando eh, los frutos. Y estoy aquí sacando las, las hojitas maduras para, para evitar el contagio de ciertas enfermedades, ¿no? Porque este es un tema relacionado casi como, la vida de uno mismo. Cuando uno se encuentra libre de enfermedades, el cuerpo está sano, eficiente para, para muchas cosas. Las plantas tienen el mismo sentido, sentido que, que nos da una vitalidad para, para ser mejores y para mejorar tantas cosas. ¿no? En, ese, en ese tema pues, es donde yo Siento aquí agradecido con Dios porque Dios es quien nos hace mirar estos milagros maravillosos. Por ejemplo, aquí tenemos el ají, está el, el tomate y también sembré rejos, No sé si le pueden mirar aquí, pero esto es eh, una, una rama ¿no? que nos... Eh, que nos relaciona a la agricultura y, y por ende, pues ser agricultor es algo, algo maravilloso, algo grande. La producción de San José de Minas. Un matito para una ensalada, amigos, y despedimos de este programa aquí de Ecuador, una belleza aquí del campo, amigos.